Ya, ahí está. Bueno, pues, contame un poquito. Hemos conversado un largo rato ya y, y bueno, me gustaría hacerte esta entrevista pues, para, para compilar un poco de todo lo que hemos conversado, como de nuestras preocupaciones y eso. Y empecemos como por, por, por saber de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Eh, Vengo de Medellín. Estoy ahora trabajando en Yopal Casanague, en la Universidad Unitrópico, eh, soy el Jefe de Biblioteca. Estuve, estudié Bibliotecología en la Universidad de Antioquia, en la Escuela Interamericana. Eh, vengo también, cuando digo de Medellín, no solo digo ese Medellín como un punto en el espacio, sino como un escenario vital para el desarrollo bibliotecario sobre todo desde las bases populares desde la red de bibliotecas populares de Antioquia y la red mirada más como una dinámica de vida ¿cierto? como un estar en contacto con los barrios populares un estar en contacto con las realidades de los barrios eh, un ver y vivir con la gente entre la gente, eh, ser uno eh, que ve el mundo, un ciudadano del mundo, pero un ciudadano que lo está leyendo, eh, que lo quiere escribir y que está en función de los libros y está en función de, de esas ideas que le ayudan a entender el mundo. Es decir, lo intelectual hoy es cómo entiendo el mundo. Entonces, la experiencia bibliotecaria pasa porque eh, comparta con quienes convivo ese, ese entender el mundo ¿cierto? y aprenderle a los otros cómo entienden el mundo. Esa práctica que aprendí en Medellín de alguna manera la estoy compartiendo hace año y medio en Yopar con los estudiantes de la Universidad Unitrópico y con los bibliotecarios de Casanar. Bueno y... Cuéntanos un poquito de, de esto que en, en este evento en el, en el que estábamos hablando de bibliotecas y tecnologías, en algún punto mencionaste J. Mario Arbeláez y, y las bibliotecas. Eh, como me gusta la poesía y rastreando, ahora uno debe sacarle un ratico, así como saca el ratico para leerse el libro, el, el, el libro de papel, ¿cierto? También debe sacarse el ratico para leer en internet y para ir conociendo ese mundo que considero exponencialmente peligroso o peligrosamente exponencial. <risa> Me encuentro con que J. Mario Arbolaz hace como dos años escribió una columna donde hablaba de que las bibliotecas públicas de como de una cuota de corrupción él hacía un análisis y daba datos y hablaba de personajes y hablaba de gestiones en torno a la biblioteca pública ¿cierto? y él señalaba que su impacto no era tan contundente como se esperaba eh, me quedo con el poeta Tamayo Arbeláez, cuando él escribe de, de la Santa Librada, del Colegio Santa Librada en Cali, y me quedo más con ese poeta, columnista de prensa que a veces nos hace reír, que también nos hace pensar. No me convence mucho cuando él habla de que la biblioteca pública sea una cuota para la corrupción, pero sí me pone a pensar que quienes están al frente eh, de las políticas públicas y al frente del Estado a veces a, eh, no son conscientes de lo que se está haciendo hay una preocupación en este momento para los bibliotecarios en Casanare y ojalá esa preocupación, en esa preocupación nos a los bibliotecarios del resto del país hay tres bibliotecas inconclusas empezaron a hacer, a construirlas más o menos en la década del 2000, ¿cierto? unas 2004, otras 2006, pero son bibliotecas inconclusas. La una queda en el municipio de Yopay, la otra queda en un corregimiento del municipio de Sabana Larga, Casanare, y la otra queda en Paz de Ariporo. En el municipio de Paz de Ariporo, conversando con los pelados en la calle, entonces eh, ellos le dicen a uno, sí, vea, y le señalan a uno, eh, dónde están las ruinas de la biblioteca, ¿Sí? las ruinas de bibliotecas que ni siquiera se de han la biblioteca creado, que nunca, que nunca estuvo. se concluyó, Uy. entonces el pueblo tiene su biblioteca pública y funciona en unos lugares adaptados, cierto no adecuados una cosa que se adapta, pero que no es adecuada. Eso, eso lo entienden más los expertos en la arquitectura y los expertos en esas disciplinas. Pero uno no entiende cómo una biblioteca que ha costado dinerales, y eso se puede consultar. No, me, no soy el más adicto ni a las cifras ni a los datos eh, numéricos. Además, porque eh, demasiados ceros hacia la derecha siempre me han asustado. ¿Cierto? Eh, pero no te, pues yo siento que cuando uno guarda un silencio eh, prolongado uno se vuelve cómplice de los que roban y cómplice de los que alcahuetean este tipo de irrespetos. Es decir, los, no se necesita leer la ley 1379 del 2010 que, con la cual se está obligando al municipio colombiano a que fomente la biblioteca pública. Es que antes de que existiera esa ley, los, eh, bibliotecas populares y las bibliotecas públicas en el país tienen una tradición hermosísima por contar y que ya se está, que ya hay gente que la está escribiendo. El grupo de bibliotecas públicas de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia hace un buen rato viene contándonos la historia de la biblioteca pública en el país. Entonces no conocer la ley 1379 no es un pecado, ¿sí? pero ayuda a entender por qué se tuvo que crear esa ley para que los alcaldes en este país respeten los servicios bibliotecarios públicos. Eh, en este momento hay unas elecciones sui generis en Casanare. El próximo domingo se va a escoger un nuevo gobernador. Hemos puesto a circular una carta. Eh, abierta, preguntándole a los electores hoy perdón, a los electores, sí y preguntándole también a los electores por qué guardan tanto silencio frente a la biblioteca pública o si es que no les importa leer y a los políticos y sobre todo a los candidatos que han pensado al respecto en contraste con ellos este escenario que este escenario es el de las el sexto encuentro de las bibliotecas ¿sí? y el sexto después, ¿sí? como de cinco encuentros anteriores, donde nos hacemos muchas preguntas. Yo siento que esa es la pregunta que tenemos que dejar en el tintero. Las bibliotecas nos hablan de unos desarrollos avanzadísimos, pero sin equidad frente al ciudadano de a pie. ¿Cierto? Mientras que hay sectores en el país que tenemos unos desarrollos bibliotecarios demostrados a nivel internacional, también hay sectores en el país donde por mera negligencia de los actores de la gestión pública, no se está funcionando como se debe. Bueno, y ahora una cosa, ¿cómo ves esto del de desarrollo de las tecnologías y como los seres humanos? O sea, ¿cómo ves esa interacción? Que hace un rato también hablábamos de eso. También el desarrollo como de los profesionales en, en bibliotecología y las tecnologías. O sea, ¿estamos en modas? ¿Estamos haciendo publicidad? o ¿Cómo lo ves? Que... A ver, esa pregunta es la pregunta... Por excelencia, ¡uy! ¿Cuántas cosas se podrían escribir? Y que ¿cuántas cosas se podrían hablar en torno a esa pregunta? Pero va a ese hermano como de dos momentos de la literatura del mundo. Máximo Gorki, escritor ruso por allá a principios del siglo XX, publicó un librito que se llamaba Páginas de un descontento. Y hay un cuento que se llama El lector. Y en ese cuento él hace una pregunta que dice: ¿Cómo ser guía si desconozco el camino? Siento que hoy ese cuento y esa pregunta adquieren una vigencia extraordinaria. Thomas Eliot, eh, Thomas A. Eliot, el poeta, el poeta inglés el norteamericano, se me va, ¿de dónde es el poeta? Pero pues sí, sí es de la cultura inglesa. Hace una pregunta: ¿de dónde está el conocimiento en esos bosques de información? Tomo mano de esos dos elementos eh, literarios para retomar esa pregunta. Eh, yo, hasta el martes que vine a este encuentro, hablaba de San Google, ¿cierto? Y entonces, cuando me hacían una pregunta, yo decía: Yo voy a aprender velas a San Google, a ver qué me dice. Pero eh, en estos talleres me encuentro que el número de motores de, de motores de búsqueda es inmenso y estoy escuchando las mil y unas oportunidades para rastrear la información frente a las tecnologías, pues, con las tecnologías, incluso para las tecnologías. Y que hoy es necesario estudiar ese universo con la disciplina y cualquier otra, con el rigor con que se estudia cualquier disciplina. Es un desafío. Uy, es un desafío para aprender más, para conocer más. Cualquier bibliotecario del mundo eh, que quiera seguir siendo un bibliotecario eficiente, y a eso espero, se las tiene que ver con, ese, con esos desafíos. Se las tiene que ver. ¿Se acaban los bibliotecarios? No, si no tenemos claro para dónde vamos. Si los bibliotecarios no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, eh, sí si se, si se pueden acabar, claro. Pero tam, pues tampoco es el problema, ¿cierto? ¿sí? Que, que surjan otras personas haciendo lo que, que tenemos que hacer y es de alguna manera eh, mediar el conocimiento. Es decir, eh, que quienes quieren aprender los nuevos conocimientos los puedan hallar, los puedan encontrar, los puedan sistematizar, los puedan asimilar, los puedan apropiar. Pero tenemos que tener muy claro qué es información y qué es conocimiento. Si, a, si nosotros perdemos esa pista, nos perdemos como bibliotecarios. Bueno, y para cerrar, eh, también estuvimos hablando de literatura y muchas referencias, y no sé, ¿qué libros se te vienen a la mente solamente como para pensar en recomendaciones tuyas? ¿Qué cosas uno debería leer? ¿Qué, qué te ha llamado la atención? O, o, o, bueno, no sé, hablamos de varios libros y se me escapan ahora, pero... La vida a mí me parece que los bibliotecarios y los bibliotecólogos... Y como nos queramos seguir llamando, tenemos un altísimo compromiso con la lectura. Yo siento que el bibliotecario sí se desaparecerá si deja de leer y si deja de leer literatura. Y en esto estoy siendo un poquitico desconsiderado. Yo siento que hay que retomar a Italo Calvino, un texto que tiene por allá, ¿Por qué leer los clásicos? En ese libro él tenía la intencionalidad de que teníamos que afinar el gusto por las buenas lecturas. Si uno como bibliotecario está afinando el gusto por buenas lecturas, ya, lecturas que me hayan enriquecido y que yo creo que pues eso sería... No es que haya leído mucho, entre otras porque no tengo todo el tiempo del mundo, porque me gusta más hablar que leer. Eh, pero hay unas lecturas fundamentales yo siento que hoy para entender ese mundo de las TIC y para entender ese mundo de la globalización y para entender ese mundo de la localidad ¿sí? los contenidos locales para entender yo siento que hoy tenemos tres tareas tres textos puntuales uno a nivel colombiano yo siento que vale la pena que volvamos a leer un texto que es que se está volviendo clásico en el país, es el de ¿Dónde está la franca amarilla de William Ospina? Tenemos que pensar este país, y para pensar este país, William Ospina nos está dando luces en esa pregunta: ¿Dónde está la franca amarilla? En esa misma dirección, tengo que pensar que tenemos que aprender a hacer preguntas y que la pedagogía de la pregunta, que fue una de las Pedagogías que nos heredó Paulo Freire y su apuesta ahora por el pensamiento crítico. Entonces él nos hace muchas preguntas y yo creo que los bibliotecarios y los educadores tenemos que leer un librito que se llama Cartas a quien pretende enseñar. Es un libro que publica siglo XXI editores y es un libro de unas 150 páginas. Compila unos artículos de Paulo Freire. Para entender la globalización y la localidad y todo lo que las TIC están haciendo hoy en la dirección de lo positivo, en la dirección de lo interesante y también en la dirección de lo negativo, relera a George Orwell, La rebelión en la granja y 1984. Bueno, gracias y, y bueno, qué chévere haber tenido este, esta conversación, estos. Par de cafés que, que nos tomamos y algo que quieras añadir, no sé, cualquier cosa que. A ver, yo siento. Quieras mencionar. Vid, que hay un reto para ustedes, los que conocen más sobre las TIC. Con nosotros, ayer nos decían en una exposición que hay neonativos, ¿sí? nativos digitales, que hay residentes digitales. Que hay inmigrantes digitales, y yo acuñaría una nueva categoría. Hay residentes, ¿eh? resistentes digitales. En cualquiera de las categorías en las que me pueda ver inmerso, y en las que se puedan ver inmersos todos los compañeros bibliotecólogos y bibliotecarios del país, y de, no solo de Colombia, sino de donde, de donde estén y se identifiquen con nuestras palabras, vale la pena que hagamos sinergias que hagamos trabajos de equipo, que, que estas preocupaciones, eh, bueno, colguémoslas en las redes. Eh, que la gente empiece a, a circular estas preguntas para aprender a preguntar. Pero también para aprender a trabajar en equipo. Si los bibliotecarios no nos juntamos con nuestras preocupaciones, no podemos ayudarle a los lectores del mundo a ser ciudadanos del mundo. Los bibliotecarios somos los primeros llamados a aprender a trabajar en equipo. No sé. Y, y corto ahí. Bueno, muchas gracias. ¿eh?